Qué tal gente, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cuatrifuerza. People, people, programa de pa <Paua>. <risa> <risa> dedicado a hablar sobre noticias de videojuegos. Soy Snow y junto, junto, junto a pa pa virtualmente se encuentran pa y Tenecan. virtualmente virtualmente, sí. que que estamos a, de forma de Cibernética junto a ti? ¡Claro! Oh, wow. ¿Acaso alguien quisiera darme dinero por eso? Ah, <risa> empresa, somos una pyme. Una, sí, una pyme. En el fútbol. <risa> oh, no, wow. El, el, el está como traumado hoy día. Sí. Sí. <risa> está como VTuber quién, invisible. ¿Quién me hizo tanto daño? ¿Quién te hizo tanto daño? No, yo, yo, no, yo no puedo dabiar porque estoy sin cámara, pero imaginen que estoy dabiando Sí. sí. <risa> Dibujan en pantalla, sí. <risa> claro. Oye, eh, han pasado ya dos semanas. Esta es la sí. tercera semana ya. Pero habían pasado dos semanas desde la última transmisión. Tres. <risa> y, claro, desde que TNK está en Chile que no habíamos hecho ningún programa. No, muchas cosas pasaron. Muchas cosas. Sí, o sea, pero, hemos tratado... Uh -huh. Pues sí, por varios medios, pero entre que una semana que estábamos todos ocupados y otra semana que yo me enfermé. sí Sigo. De hecho, igual nos vimos, pues nos vimos en sí. un evento. Nos sí, casamos no. a ver en un evento. Nos vimos en la... Expo en Game. Expo Game. En Expo Game. Que hasta el momento, dentro de todo, ha sido como el mejor evento del año. ¿Sí o no? Sí. Uf. Hoy, día, hoy día vi en internet un montón de gente enojada con la Comic Inc. ayer. Pero no sé, no cacho nada, así que pueden, pueden buscar ustedes su propia te explico, información Te explico, pero este es un programa donde hablamos de videojuegos, no de divertos. sí. Muy bien, muy bien, Pato, gracias Pato, Metaru pa, Para eso tenemos otros programas que oye yo, yo, oye, yo principalmente voy a decir que, lamentablemente, en algún punto del, event, de, del evento De la transmisión, voy a tener que asentar Pero, eh, por mientras, van a ir primero Pato, tengan ¿cuál de los dos primeros? Eh, parto yo porque yo no estuve la vez pasado. Ah, ya está bien, pues si queréis. Ya, no, bacán. Más no, no más decía. No más decía. Tiene que Oye, te la lo vamos a tener Es que esta gua fue tan grande que al final vamos a tener que Saber, saber hablar de eso. ¿Sabe? Así que dale, dale, parte nomás. Sí. De hecho, vamos a hablar de vamos a hablar del tema. Yo diría que es casi del mes. Como sí. Ya estamos en noviembre, pero fue parte de octubre también. El tema de bayoneta. Para la gente que no sepa qué demonios pasó Les hago un resumen muy rápido Porque la actriz de voz en inglés De Bayonetta Que no recuerdo exactamente cuál es su nombre Taylor, ¿Taylor? algo Sí, Elena Taylor Ella sacó un video en eh, Twitter Hablando sobre que Nintendo estaba cometiendo Un montón de como problemas En el tema del voice acting de Bayonetta eh, de Platinum Games también Y que a ella en particular le habían ofrecido para este tercer juego, solo 4.000 dólares para hacer todo el voice acting del juego. Cosa que nosotros sabemos que es un montón de pega, un montón de sesiones, porque los videojuegos requieren mucho voice acting. No es como, no sé, un corto de 10 minutos en YouTube que igual, a pesar de que también es pega, requiere mucho menos que un juego de ¿cuánto? 12 horas de duración. Mm. Sobre todo siendo que ella era el personaje principal. Claro. Entonces, eh, eso... La verdad es que se fue en una bola de nieve esto Porque eso fue lo primero que pasó Eso fue lo primero que pasó Después salió la gente de Platinum Games a responderle a ella Diciendo que eso no era verdad Que habían pasado otras cosas entre medio Que por qué estaba haciendo esto, bla bla bla Camilla y... dejándola cagada Básicamente, y encima que Camilla es una, pers una personalidad de Twitter también pues. Entonces sí, como y... que... También, o sea, él no se quedó callado pero en lo absoluto ¿cuchai? Y bueno, resulta que... No solo parece ser que esto, este claim de Taylor era mentira, de que no le ofrecieron cuatro mil dólares, sino que pasó otra cosa entre medio que como que hizo que cambiaran de voice actor. Sino que más encima se puso a eh, publicar otras cosas entre medio y le pillaron otros tweets en la página. en su Twitter personal, digamos, que eh, se fueron en otra vertiente así, pero nada que ver. Donde encontraron cosas como, de, como comentarios transfóbicos. De su parte se encontraron posts como de Blue Lives Matter Que si no saben que es eso, búsquenlo porque eh, requiere mucho tiempo de explicación Y eh, más encima salió haciendo otro video pidiéndole a la gente que le donara plata a como caridades antiaborto Así que realmente toda esta noticia es como que es una, eh, se fue en una transversal completamente distinta de lo que empezó eh, eso fue como una de las noticias de, de, de, de las últimas semanas más grandes también. Porque, bueno, mucha gente dice que lamentablemente el hecho de que haya salido a, a hablar de esto y que al final su discurso haya como. se haya ido como en otra. en otra dirección nada que ver. Lamentablemente lo que está haciendo es quitar la discusión del tema del de pago justo para los actores de voz. Y los actores y las actrices de voz. Entonces está pidiendo, por favor, que a pesar de que ella. Eh, haya terminado como siendo un poco difamada por sus comentarios estas últimas semanas eh, su post inicial igual tenía bastante razón en cuanto a que los, voces, los actores de voz requieren cierto trato o sea, un mejor trato, que requieren mejor pago, que se requiere como valorar el trabajo de ellos y todo eso así que por favor que esa discusión no se pierda, a pesar de que se haya desvirtuado mucho la conversación estas últimas semanas No y, y el tema Mira, esto fue un shit show pero así, pero de partida de partiendo por el hecho de que nosotros lo comentábamos en su momento y todo el asunto pero yo, yo creo que uno de los problemas más graves con todo esto y que creo que es lo que hace sentir más mal a la gente al respecto independiente de la comprensión sobre cuál es el trato que deben tener todos los trabajadores de la industria es el hecho de que esta persona primero mintió claro, claro. Segundo, claro. manipuló a los fans del juego, a toda la gente, con una historia que eventualmente fue fabricada, ¿cachai? Uh -huh. Que justificó que mucha gente empezar con el tema del harassment, ¿cachai? A la actriz nueva, a Camilla, que, eh, Camilla es un peo, pero igual nadie merece que lo acosen de esa forma, ¿cachai? Sí. Eh, a Platinum, a Nintendo, ¿sabes quién podía? tú sabes que la gente cuando tiene que tirarle palo a... Los tira para donde sea, lo donde, mismo donde, donde caiga. ¿cachai? La misma gente entre sí salió, la gente después a decirle: Ah, viste, te diría razón. Gente que salió. Bueno, Había alguien que puso como una un formulario de cómo pedirle disculpas a Camilla. Y fue como: Nadie tiene que pedir disculpas. Ese fue culiable. <risa> <risa> eh, el tema al final acá es que eh, es, es terrible que, que quizá lo que en un momento fue el, el héroe de la gente. Y que gente salió a apoyarla, porque es cierto, weón, bueno, el trato que tienen los actores de voz y la gente en la industria, que hemos discutido hartas veces, weón, bueno, es pompérrimo. Correcto. No era el caso de ella. Entonces, ¿cuál claro. fue el punto de hacer todo esto, weón? El daño... Se abanderó por algo que no era, no era su causa, digamos. Que no era necesario, ¿cachai? Claro. Entonces, al final, ¿por qué, ¿Cachai? Entonces acá... Uno puede entrar a hacer cualquier análisis de la persona en sí, más de su trabajo uh -huh. como escritor del asunto. Pero en el fondo, eh, ¿cuál es el tema? ¿cachai? ¿Qué, qué, ¿Qué se ganó acá con esto? ¿Qué, ¿Cuál era es el endgame en esta wea? Porque eventualmente la gente se iba a dar cuenta, ¿cachai? Y se enteró de la forma sí. más chacha. ¿cachai? No, aparte que hubo toda una discusión en su principio eh, sobre el video, el primer video que ella sacó porque ella mandó a boicotear el juego. Y boicotear el juego, eh, por mucho de que mucha gente lo intentó, por mucho de que mucha gente como que fue como ya, ok, ahí ella la trataron pésimo boicoteamos el juego Es como, ¿por qué habría que boicotear el juego siendo que mucha otra gente participó, mucha gente mucha, mucha otra gente está orgullosa del trabajo que hizo para Bayonetta? Entonces, ¿por qué por, por, por el caso de ella solamente tenemos que boicotear un juego que envuelve, envuelve a mucha más gente? Achoy. Y eso fue ya como una primera luz de lo que iba a pasar después, que obviamente sí. se desvirtuó sí, terriblemente. O sea, yo, yo creo que, lamentablemente, mira, es que al final del día, esto se presta porque todo se resume de nuevo al tema de la funa. Es cierto que hay una realidad terrible en el tema de la industria. Es cierto que, los, de nuevo, es cierto que los trabajadores están sufriendo realmente un trato casi que vegetatorio, a todos los niveles. ¿Cachai? A los actores principales, a la gente que trabaja en desarrollo, a la gente de marketing, etcétera. Los Cuada, ¿cachai? Todo. El tema acá, ¿cachai? Es que lamentablemente esto tiene que ser. Tiene que ser una discusión seria y una discusión que sea de forma adulta. Po. No puede ser con este tipo de eh, claro. instancias. Po. Oye, voy a salir. Ya. ya. Uh -huh. Justo llamaron a Metaru, así que vamos a continuar con las demás noticias porque eso es. Una de las grandes noticias que tengo para comentarles el día de hoy, ya que como pasó tantas semana, se acumularon como las grandes noticias y aparte que hubo noticias de, de alta importancia dentro de la industria. Metaro creo que pusiste la cámara. Ah, ya, yeah, ahí se... Sí. Okay. Mm -hmm. Bueno, para hablar de algo más cercano a, a los temas que suelo tocar yo, eh, hartas noticias relacionadas con Final Fantasy 16 estas semanitas también. Porque, primero, Salió un trailer hace como dos semanas, si no me equivoco, eh, promocional de Final Fantasy XVI Que a la gente le encantó porque mostró muchas cosas más eh, bacanas sobre el juego Invocaciones, historia mostraron gameplay, mostraron un montón de cosas Que a la gente la verdad es que el trailer le encantó y la hypeó muchísimo Ahora, después de eso, un par de días después, hubo una especie de entrevista Que no me acuerdo con qué medio fue eh, sobre básicamente con los desarrolladores y bueno que obviamente la gente quiere saber muchas cosas del juego quiere saber un poco de la historia un poco de los personajes del desarrollo etcétera etcétera, etcétera. y se hablaron de varios temas entre esos temas se ha hablado por ejemplo de que han habido muchas comparaciones de el, esta nueva estética que está tomando Final Fantasy 16 eh, con relación a Game of Thrones que además está muy de moda en este momento porque salió hace poco la casa del dragón sí. y obviamente mucha gente vio eso y es como oye estos trailers como que igual tienen un toque de, de ese como medieval más oscuro que está de moda por Game of Thrones y mucha gente como que fue rápida a tirar comparaciones etc eso por un lado, y obviamente la respuesta de los desarrolladores fue como hoy en día, la verdad es que como está tan moda de aquí en of Thrones, es difícil que alguien, alguien que haga algo medieval, oscuro, no, no haya no comparaciones mm. claro, eh, sobre todo bueno, también con Elden Ring, con con Berserk y todo ese to, to, toda esa estética, digamos más como medieval oscura, ¿no? Eh, por otro lado se habló también del tema de la, de, de la representación en el juego y esto tuvo un montón de controversia, porque eh, se le preguntó a los desarrolladores qué opinaban del tema de que no hubieran como no hubiera como diversidad en los trailers que se habían mostrado hasta el momento. Ahora, obviamente Final Fantasy tiene una historia de ser un juego radicalmente diverso, o sea, si uno piensa desde el Final Fantasy VI en adelante... Hay navío personajes que son Digamos criaturas antropomórficas Animales que hablan di, di, Personas de diversos colores De diversa, de diversos géneros Etcétera, etcétera, etcétera Y la respuesta de los desarrolladores en relación a Final Fantasy XVI En particular Es que están haciendo algo mucho más Concentrado en un lugar en específico Y en un tiempo en específico Si bien el juego, obviamente Como digo, esto fue altamente controversial Porque claramente Final Fantasy, Final Fantasy Tiene una historia de ser un juego bastante diverso en ese sentido eh, La explicación, por lo menos a mí me hizo bastante sentido Porque hablan de que quieren hacer algo que está mucho más concentrado en un lugar específico Con una familia en específico, con un grupo de personas en específico Entonces eso limita bastante las posibilidades que tenía en cuanto a, a mostrar un mundo completo, digamos Entonces, bueno, por lo menos esa fue la explicación de Final Fantasy eh, De los desarrolladores de Final Fantasy XVI y obviamente la gente fue como, ok, eh, no sé si estoy tan contento con esta respuesta Ahí ustedes pueden analizar más en detalle la respuesta y la entrevista cuando, cuando lo, lo lean ustedes mismos Por otro lado también hay otras noticias relacionadas con Final Fantasy XVI que tienen que ver con que Se anunció que solamente va a ser exclusivo para Play 5 durante, en teoría, esto no está como 100% aclarado Pero aproximadamente 6 meses ya que se eh, mostraron, se mostró que el juego llegaría eventualmente a Xbox aproximadamente 2024. Así que, a finales del 2023, inicio del 2024. Y obviamente eso daría que también el juego llegue a PC. Sí. Así que, bueno, buenas noticias para los que no tienen Play 5, mm -hmm. malas noticias para, entre en teoría, malas noticias para los que tienen Play 5. Pero bueno. Eh, esas serían las noticias relacionadas con Final Fantasy XVI ¿Algún comentario ahí, Pato? ¿Algo que se me haya pasado? No, no, no eh, eh, Claro, eh, Justamente iba a comentar un poco la, la polémica con respecto al al poco variopinto personaje que, que va a contar principalmente porque bueno, como va a concentrado en una familia, uh -huh. va a ser muy distinto hacer la integración, y claro, varios surgieron al respecto de que, oye, pero ¿por qué si hay más <risa> Hay más personajes, hay más eh, razas también que se podrían mm -hmm. incluir eh, ¿Por qué no mayor diversidad? y Típico discurso que al final eh, hace que se genere todo este tipo de polémicas Sean justas o no Claro Pero más allá de eso, el, es ridículo a esta altura pensar de que un juego merezca estar exclusivamente en una consola eh, Esas polémicas para mí son como innecesarias Sí, obviamente sí. Eh, si, te, si tenéis Play 5, bacán Pero obviamente todo el mundo quiere disfrutar el juego Y mientras sí. más gente lo disfrute mejor Sí, igual eh, en ese sentido Square Enix todavía no ha soltado El Final para Xbox El Final 7 Sí, bo, totalmente Pero sí el Crisis Core va a ser en multiconsola uh -huh. Y el... el Forsaken, por ejemplo Que también creo que está siendo desarrollado Como colaborativo eh, uh -huh. va a salir en Xbox el 2025 y el juego va a salir en 2023 oh. entonces como que es un poquito absurdo estar pensando de que merezca eh, ese, ese lapso ese intervalo de tiempo para poder disfrutarlo en otra consola o en PC eh, encuentro que al final te va <risa> te va marcando un poco del, de la marca claro bueno, alguna, yo creo que esta noticia la vamos a dar la semana que viene, porque hay muchas de esta semana, esta semana, pero hay, hay algo que tiene que ver con el mercado de japonés también. Pero bueno, eso lo, lo, voy, a, lo voy a hablar la semana que viene. Uh -huh. eh, en otras noticias fue la final de eh, League of Legends sí. hace dos días. Creo que fue el sábado sí. de la, la madrugada del domingo, digamos. Mm. La madrugada del domingo para nosotros. Esto se llevó a cabo en Estados Unidos, ¿no? Fue la final. Sí, si sí, bueno, no me equivoco, el War se llevó a cabo en. Los Ángeles, de algo así. Mm. San Francisco. Déjame ver. Eh, Pero bueno, eh, el eh. gran ganador. Mm. Dale, dale. El gran ganador fue DRX. Eh, para el que no sabía, la final fue entre T1 y DRX. Y bueno, obviamente eh, estaba la. La gran duda de si Faker, que la bueno, gente que cacha de repente un poco de LOL sabrá que Faker es como uno de los jugadores más conocidos de, de la historia del, del League of Legends y bueno, es como, es como el Messi de los esports el compadre a esta altura. Y eh, no fueron capaces de ganar la final, por lo menos yo vi un pedacito del tercer match y d 1 iba ganando. Iba ganando de 1 y de Rey, y se la dio vuelta así, pero por completo y terminaron ganando 3-2 si no me equivoco, ¿no? Sí. Así que eso, para la gente que lo vio, eh, estuvo muy entretenido, muy entretenida la final eh, Es bueno que se vuelva a poner, porque yo la verdad estuve perdido de las finales de LoL de, por, por bastante tiempo, como desde que dejé jugar, pero La verdad es que es bueno que este evento sea tan masivo como es, y felicitaciones a los ganadores Sí, ahí de dos formas si que desean saber más Hay un artículo de Paua.cl Hablando Correcto. justamente de los resultados del Wars. Sí, y están, están los videos de, lo, de las partidas también Por si los quieren ver, ahí mismo en el artículo de Paua sí. Así que, eso Bueno, siguiendo con las noticias eh, Ahora vienen algunas noticias que vienen como más de cerca eh, Mía, porque bueno eh, Estoy en Santiago por varias razones y una de esas razones tiene que ver con el lanzamiento de un disco Que hicimos en colaboración con Game Groups y varios otra, otros, digamos, guitarristas y músicos de BGM latinoamericanos Este disco que se llama Encuentro de Sangre, que es un tributo metal a Castlevania Que sacamos precisamente para, para Halloween, este 28 de octubre uh -huh. eh, Tiene que ver con una idea que tenía Game Groups de hacer un disco representativo de la comunidad latina eh, y él, bueno, te, él tenía la idea de hacer un, un, un disco que representara la, la comunidad latina, los guitarristas de BGM latino Por eso es que estamos Ferd, que es de Argentina, Plasma, eh, Pokerus Project y yo como arreglistas y guitarristas del disco Y bueno, él tenía la idea de hacer algo relacionado con Castlevania porque él creía que eh, nosotros como que teníamos Harta influencia de Power Metal, de Prog Metal y que es un género que va particularmente bien con Castlevania Así que entre nosotros cuatro arreglamos el disco completo Y además trajimos eh, tres músicos que grabaron todas las bases del disco Leo Milleta en batería eh, Que ha participado conmigo en varios arreglos <coughs> Particularmente en el año y parte 2021 Después eh, Yamil y Gabriel Que son bajistas y tecladistas Que son parte de la banda de pokerus Project También estuvieron grabando todo el disco Y por último James C. Hoffman Que es parte de, digamos, del grupo de Game Groups Que hizo todo el mixing y el mastering del disco Y quedó increíble y The Valkyria, mi pareja, por si no la conocen Que hizo el arte del disco Que pucha que le quedó bonito <risa> Es hermoso En eh, la portada Del digamos, de la, del castillo de Drácula Así como full renderizado Así como con luna de sangre Todo así muy rojo Se ve mortal, así que si no lo han visto Si no lo han escuchado Vayan a escucharlo, están todas las plataformas eh, Y bueno Obviamente está en Bandcamp si lo quieren comprar En Apple Music si lo quieren comprar y si lo quieren streamear, está en Deezer, en Spotify, en YouTube Music, etcétera. súper Oye, eh, bacán que se hagan este tipo de cooperativos, sobre todo que se le dé un poquito más de importancia a la escena latinoamericana. valera de que Correcto. han salido varios artistas de Chile, sobre todo. Sí. Eh, y en ese sentido, muchas felicidades a ti, Telecan, a Pokerus y a todos los que participaron en el disco. Eh, y sobre todo agradecer que justamente Game Groups se haya tomado el tiempo de generar este, esta iniciativa correcto, Mucha, muchos agradecimientos a Game Groups por todo eso sí por la producción ejecutiva del disco en particular claro. y bueno, para hacer un poco para cerrar un poco vamos a hablar de la escena BGM nacional, porque han habido hartas cosas pasando esta última semana uh -huh. estuvo BGM Together, que si no lo no conocen hablamos el año pasado de sí. esto que fue un festival que llegó como a Suplir la falta de MagFest durante la pandemia Por decirlo rápidamente Por hacer como una especie de resumen de lo que es Pero es un festival online de música de videojuegos En la que hubo juegos, hubo eh, música eh, Y obviamente estuvimos participando también ahí Porque Herus, yo no me, no me acuerdo si estuvo participando alguien más de la escena chilena pero, pero estuvo increíble, estuvo muy bueno La verdad es que subieron mucho el nivel de producción también este año eh, muy agradecido con eso, por la, la posibilidad de participar también, estuvimos participando con mi otro guitarrista, Gradius, porque yo estaba en Santiago, así que tuvimos la posibilidad de tocar los dos juntos. Eh, también se llevó a cabo Fantasy Metal Fest, que es un evento que produjo yo con el fin de poder tocar con otras bandas de metal, no solamente de música de Valkyr y con Drake, estuvo muy bueno. Eh, y obviamente se viene Este sábado que viene La Ñoño Party ¿Sí? Gran evento, gran en el Teatro Cariola De Santiago, por supuesto Hay entradas a la venta todavía Así que los pueden chequear Vamos a estar tocando, obviamente Ludópatas que lamentablemente se retiran Así que va a ser su última presentación oh. si, quieren ir, si quieren ir a verlos Les recomiendo que los vayan a ver Porque va a ser una fiesta de aquellas Va a estar tocando Yastic, Christian Rev Pokeros Project eh, Cuarteto Bronte y yo voy a estar tocando en la banda de Iris Pamela Calvo como, como guitarrista así que estoy súper emocionado por, por esa por ese show así que les recomiendo que vayan no tengo más que recomendarles que vayan porque va a estar la banda sí, sí ahí el y Foco también va a estar el, sí el recuerden que la entrada están <risa> a la venta si mal no me equivoco en Evenry no, creo que otra, es otra plataforma, pero bueno, lo pueden buscar en la página web de Niño Party o en Instagram de Niño Party o en el Facebook. Sí. Así que anótense el sábado 12 de noviembre en el Teatro Cariola, con tarde a las 2 y media. Eh, EcoPass era el sitio. EcoPass, sí. Correcto. Eh, eh, cancha ya está agotadísimo preventa, queda solamente general. Y eh, ahora. Sea, y todavía se encuentran disponibles algunas de Palco. Correcto. Así que corran por sus entradas. No van a verse día en puerta. Así que tienen que comprarlas con anticipación. Sí. Así que. Eso bacán, sería todo bacán. por mis noticias el día de hoy. Bacán. Me alegra de que te haya ido bien en el, en el Metal Fest. Ahí, <risa> Telecat, te estoy perdiendo. <risa> oh, mira ahí. Está bien. Ah, ah. Bueno. Mientras Telecard eh, sigue ahí con sus problemas. Y me que todavía no sabemos si, si vuelve. <risa> Vamos con mis noticias. <risa> <risa> Justo venga ahí, pero dale no. <risa> Porque.. Eh, ya se empezó a liguear por redes sociales el nuevo Pokémon Scarlet y Violet. Sí. Ahí en Twitter están saliendo varios, varias tomas, varias fotos. Entre ellos, la, algunas de las evoluciones de los Pokémon primarios. Eh, la, la escena intro del juego. Cómo se ven algunos Pokémon también. Y esta, creo que esta filtración, según se comunica... Viene directamente de alguien de España. Uh, Así que ahí inclusive intentaron eh, medios como Kotaku contactarse con eh, la persona que estaba filtrando las cosas, pero borró sus redes sociales. Uh, Así ¿Cómo que... se llama eso? ¿Tirar, tirar la piedra y esconder la mano? Claro, ¿o no? sí. <risa> Así que no se sabe mucho más al respecto ¿eh? Y obviamente esto hay que tomárselo con un, con un poco de, de sal Estas cosas Y obviamente no les podemos mostrar fotos Porque si no puede significar puede El Van ¿sí? El Van Así que por ahora si quieren enterarse más en redes Si no quieren enterarse Pueden colocar filtros en Twitter Para que no les salgan Correcto. las búsquedas Hablando de Twitter Así de la nada eh, Ubisoft informa de que el remake de Sans of Time sigue vivo ¿Ah sí? Wow. Sí, ¡No chavo. Justamente eh, indicando ahí de que están preguntando sobre el Saints of Time Remake debido a que no sabía había tenido más novedades y crearon un artículo que consolide algunas de las dudas que tienen los... las personas sobre el juego pero más novedades eh, como que... están informando de que sigue ya O oh, el saludo a la bandera Entonces posiblemente de aquí a los <ríe> próximos meses eh, Tengamos Algunas novedades con respecto al juego Perfecto Y hablando de novedades Nintendo Hoy día anunció de que va a haber Un Direct Indie Este miércoles 9 ¿Cómo están los India? Sí, está pegando bastante fuerte Eh... A las 9 de la mañana hora del Pacífico, lo cual sería a las 12 eh, hora de Chile. Ahí van a estar mostrando 25 minutos de los próximos juegos indies que van a estar saliendo en la plataforma de Nintendo Switch. Sí, que han habido igualar todos los lanzamientos recientes fuertes indies en, en Switch. Por ejemplo, el Cult, el Cult of the Lamb ha vendido como loco. Sí, le ha ido sumamente bien al Cult of the Lamb. Inclusive, creo... Que le ha ido tan bien que el desarrollador se compró una iglesia para poder formar un... Culto. ¡Ah, verdad! Sí. <risa> se había olvidado se salió esa noticia el otro día. Sí, bueno. <risa> yo quedé, what the fuck. <risa> oh. Excelente. Eh, cosas que se pueden sí. hacer cuando le, le va bien. Sí. Hablando de la gente que le va bien, el PSVR 2... Finalmente tiene fecha de lanzamiento Y va a salir en febrero Específicamente el 22 de febrero del 2023 A un precio de 549,99 dólares Lo cual oh. en Chile aproximadamente serían como 750 mil pesos O sea, pre precio de Play 5 digamos Casi precio <ríe> el mismo precio de una consola Claro, te compras la consola Y te compras el peor que sería otra consola Claro Qué terrible. Sí. Lo que sí, el VR2 va a venir también una opción bundle con eh, Horizon. Of the ah, yeah, yeah. Así que eh, va a contar con eso y va a haber también, va a estar a la venta en la estación de carga, que es como la base que tiene el, el VR. Ya. Yeah. Así que... Raro, que no hay una... raro que no hay una versión de la consola con el VR no recuerdo, si siempre 4 hubo creo creo que por un momento pero como están los precios el bundle creo que sería muy... Sí, sería, sí, sería demasiada plata en este momento sí así que para la gente que quiere comprarse el, el VR 2 tendrá que esperar hasta esa fecha y tendrá que de nuevo comprarse la consola en forma monetaria Sí. Oh, por mí yo encuentro que ya es excesivo, pero... El costo de la novedad. Sí, el costo de la novedad. Correcto. Eh, lo que sí la gente se impresionó estos días es que un conductor de NASCAR, de estos vehículos que dan vuelta en la autopista y que por lo menos varios han jugado en consolas sí. se sacó justamente una jugada de videojuego para pasar del décimo al quinto lugar en la última vuelta justamente el sí, conductor estuvo heavy eso. sí <ríe> indicó de que esto se le ocurrió porque cuando chico jugaba NASCAR en GameCube qué crack y con eso, justamente pasaba por el que la vuelta, que ahí lo puse en el video, se va por ¿Ya? el anillo externo chocando con la barrera, pero sin, sin perder la aceleración. Claro. Entonces todos quedaron que. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó acá? Igual, eh, ojo, que me parece que igual la... era una apuesta arriesgada. De hecho, él comentó sí. que no sabía si iba a funcionar, no sabía si iba a salir volando, pero estaba, estaba dispuesto a ponerlo a prueba. Y <risa> le resultó. <risa> y, le resultó y, y uno ve los comentarios y todos dicen, eh, no me lo puedo creer. <risa> no, eh, una cosa de locos. Sí. Claro, porque por lo general la gente cuando choca en las curvas se dan vuelta esos vehículos. sí. Entonces, en, na, na, na, na, se le había ocurrido hacerlo así y ahí le resultó sí. que dice que los videojuegos no enseñan nada <risa> eh, sigamos Nvidia reportan que hay tarjetas de Nvidia 4090 que llegaron a quemar conectores uff uh. Luego del lanzamiento de la tarjeta gráfica, algunos usuarios empezaron a reportar que las temperaturas eh, que alcanzaba el PC estaban sumamente altas Y algunos inclusive Chula. se les llegaba a deformar lo, los conectores y quedaba derretido finalmente y sí. por lo que oh. se reportaba, eh, esto ya había sido estudiado al respecto de que, debido al estándar que se está manejando para este tipo de cables, eh, existía uh -huh. la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, el cable se, se llegara a, a calentar con demasía. Y justamente empezó a ocurrir de que esta consola, que, o sea, este, esta tarjeta gráfica, que además está dentro de las gamas más altas y está eh, generándose varias render al respecto, varias pruebas eh, con resoluciones que llegan a los 4K y con máximo FPS son donde sí. exige el máximo a esta tarjeta y justamente causada de que por los tipo de conector que llevaba y por los cables si es que no eran de la calidad que uno espera, se generan estos tipos de incendios mm. Entonces investigó al respecto NVIDIA, iba a lanzar un comunicado al respecto, pero por ahora solamente se indica de que este este problema se producía meramente por el tipo de cable que se estaba ocupando, así que mucho ojo para la gente claro. que está teniendo eh, la oportunidad de comprar esta tarjeta y tiene los cables que no sé, eran de hace unos años atrás, que como que eran de los primeros de la, del estándar. Claro, y aparte dicen que, claro, solamente se quema el cable, y bueno, es reemplazable por alrededor de 20 dólares, que son como 20 lucas hoy en día, ¿no? Sí. Pero, claro, igual es rara la situación. Y... Ay, de nuevo se me cayó, ¿en serio? No, no, no, en serio. Por lo menos yo te escuchaba bien. Bueno, ahí <ríe> Terecan sigue con, con problemas. Aquí estoy, aquí estoy. Vale, eh, claro es que finalmente el, estos cables tienen que ser sí o sí reemplazados. Quizás optar a a cables que sean eh, probados y certificados de que funcionan con este tipo de tarjeta. No sé qué claro. medidas vayan a tomar al respecto, pero aún así es eh, un caso a considerar. Sé que están reemplazando toda esta tarjeta y posiblemente también sé que tienen los cables que eh, estaban utilizando, no sé, hace unos tres años atrás entonces mucho ojo ok de todas formas igual eh, hace unos días atrás salió AMD con la próxima iteración de que por lo menos llegan a resoluciones similares a, a lo que está generando Nvidia y a un costo aún menor, ahí van a salir algunas reseñas al respecto de cómo están las tarjetas y demás, pero de por sí parece que Digan que tenían en consideración este tipo de problemas y eh, el voltaje que va a exigir eh, no va a ser tanto como lo que está gen generándose con las 4.090 ah ya, perfecto eh, sigamos reportes financieros de Microsoft eh, indican o muestran de que mientras Windows va a la baja en cuanto a la generación al volumen de ventas eh, Xbox y los servicios Van en alza Qué cosa rara Sí, Así como que no quiere saber la cosa Generó un 13% De incremento en, en la consola, en este cuarto Comparado con el cuarto Anterior, que son de los tres últimos meses uh -huh. eh, Y la mayoría de la gente Que está comprando la consola de Xbox Series Se está comprando las Series S Así que, ah, es como que, entonces muchos están diciendo de que son usuarios que recién se están integrando en el ecosistema y que le ha salido súper conveniente comprarse el Game Pass. Claro, claro. Tenéis una librería increíble de juegos con la consola y el Game Pass. Sí, y aparte que el, el servicio de suscripción cuesta desde los 5 dólares hasta los 11 dólares. Claro. Y con tres meses que te lo ofrecen aquí en Chile a 500 pesos. Como que al final mm. a muchos les resulta bastante conveniente comparado con los precios que están saliendo actualmente en los juegos que son de las 60-70 lucas. Sí, y lo, lo que hemos hablado antes es que pasan 2-3 meses del lanzamiento de un juego y ya está en Game Pass. Sí, es de repente. Impresionante. Re de repente está el mismo día, dependiendo del juego. Sí, de hecho creo... ¿Qué, qué fue el Delicious Last Course que salió en Game Pass? así sí. al toque. Sí, salió al toque. Mm. Así que, por lo menos, eh, con esto da cuenta un poco de los números positivos que le está generando Xbox a Microsoft. Claro. Y que la apuesta le ha salido, por lo menos, mejor de lo esperado. Totalmente. Eh. Totalmente. Y Riot Games decide postergar los juegos Convergence y Nunu para el 2023. Justamente en Twitter salió un comunicado al respecto. Ah, yeah. indicando... ¿No cacharon esos juegos? Sí, son spin-offs que están desarrollándose y que mostraron cuando sacaron como esta gama de, de juegos que iba a sacar Riot Games como games, que iban a estar basados en los personajes claro. o en el universo de League of Legends, pero que derechamente iban a ser otras franquicias. Y. Oh, eh, yeah indicaban de que estos juegos iban a salir a finales de este año pero decidieron finalmente eh, mostrar, postergarlos para el 2023 cuando estuviesen listos además de eso, el juego Ruine King, eh, Alien of Legends, que salió eh, para Xbox, Xbox One y Playstation 4 eh, van a sacar una edición para las eh, generaciones actuales de Playstation 5 y Xbox Series SX Súper, Sacamos una duda, ¿el Convergence es el juego de pelea o no? No, no, creo que es otro el, el Convergence No me logro recordar cuál es Ah, Pero, sí, son como historias Sí son, No, estos son como historias, juegos de historia mm. sí. Así que, eh, por bien, lo menos el de, el de pelea todavía sigue en desarrollo y también ya se encuentra sí. el desarrollo Por lo que indicaron los de Rayo Games La segunda temporada de la serie de Netflix Arcade Ay, oh, qué bueno mm. Excelente Oye, ¿qué hacemos? ¿Nos repartimos las noticias del Medaru? ¿O las dejamos para después? Mira, Medaru no, no se ha manifestado Así que hagamos repartijo Ya ¿Partís tú? Dale, yo parto Sonic Frontier se filtra cuatro días antes del lanzamiento y ya empezaron a salir algunas reseñas debido a que ya se encuentra fuera del periodo de embargo y por lo menos indican que el juego está sumamente bueno ¡Qué bueno! Me alegra mucho porque bueno, ahí, ahí estábamos antes del stream bueno, Metaro tuvo problemas, necesitaba hacer un par de cosas por eso no. se ausentó del stream pero antes de, de empezar a hacer eh, la cuatrifuerza, estábamos conversando de que mañana nos íbamos a juntar a jugar Sonic Frontiers. <risa> sí, porque ya la ROM se encuentra subida a internet y está dando vueltas. Y han salido algunos leaks, pero Sony está. O sea, Sega está tratando de contenerlo lo más posible antes de que salga el juego. Claro. Ah, tratando de mitigar todo, todo este daño que podría causar. Si mal no recuerdo, en la Tokyo Game Show tenían un jugable de Sonic Frontiers. Sí. Eh, y que era bastante... Creo que alguien lo hackeó y se podía jugar bastante más de lo que era la demo. Mm. Algo así, pero no me acuerdo exactamente cómo era la noticia, pero era, algo así había pasado. Claro. Eh... Bueno... Sí, siguiendo las noticias que claro. quedaron pendientes, eh, Square, Square Enix, hay que, hay, hay, que, hay que hablar mal de Square Enix cuando se manda a embarrar porque bueno, eso es parte de ser un buen fan también. Claro. Simbiogénesis, que era una especie de rumor de que Square Enix iba a revivir Parasite Eve, terminó siendo una decepción completa. Porque era un proyecto de NFTs Sabemos hace rato que Square Enix está tratando de hacer cosas con NFTs Había sacado un par de figuras de Final 7, por ejemplo, que venían con un NFT de regalo O que si tú pagáis un par de dólares más por la figura, te venía como con una versión de la figura en NFT O como para Ethereum y todo eso Y obviamente los fans no están ni ahí con la cuestión no. no están absolutamente ni ahí con la cuestión. Lo bueno es que Square Enix ha sido como muy, muy piolita. Muy piolita con, con la incorporación de, de los NFT en general. Pero eh, el hecho de que haya habido esta filtración, más, o más que filtración, este rumor de que Square Enix iba a revivir Parasite Thief y que Parasite Thief tiene una fanaticada bien intensa todavía, que la, para la gente que, lo que, que no lo sepa es como una especie de mezcla ...en Play 1, que había entre juegos de terror tipo Silent Hill y un RPG táctico... Mm. ...que tu, le, le fue bastante bien en su tiempo y que salió ese nomás y Square Enix lo dejó botado... Eh, ...hace muchos años ya, eh, obviamente cuando salieron estos rumores de que lo podían revivir... Eh, ...salió mucha gente contenta de que ojalá lo revivan bla, bla, bla, bla... ...y el hecho de que sea este tipo de proyecto, lo único que hace es decirle a Square Enix, por favor, por allá no vayas... Por favor, no. no sigan por ahí. No, pero lamentablemente ya pusieron el presupuesto del año y, y tienen que sacarlo. Sí, así que, eh, claro. Bueno, Eso es el problema cuando no escuchan a veces a los fans. Pues, pero bueno, eso le va a hacer. <ríe> es, Ojalá... ese es cuando a los ingenieros comerciales se le ocurre hacer juegos. <ríe> exactamente. Exactamente. <ríe> bueno, sigamos, Pato. Sigamos con eh, la noticia de que IS 8. Saldrá en PlayStation 5, pero de forma limitada. Sí, eh, van a sacar de hecho, creo que una edición, una edición de coleccionista. Van a sacar unos peluches, algo vi también, porque algo, algo también está planeando por ahí el desarrollador, que no me acuerdo cómo se llama de IS. Eh, pero sí, van a sacar una versión eh, para PlayStation 5 el 18 de noviembre en España y en el resto de Europa, y el 15 de noviembre en Estados Unidos, Slash, como este lado del mundo. Y eh, aparentemente solamente hay una versión que es como de 99 dólares, que era así como súper recontra, mega especial. Sí, porque va a venir eh, la colección de Arthur. Eh, va a venir un libro que se llama The General of Adult Christine. Eh, las canciones de IS 8. Van a haber también un bookends sí. ¿Alguien, alguien dijo oh". IS <risa> 8. <risa> no. Lo revivimos, lo revivimos. <risa> Lo revivimos justo cuando estábamos hablando de Is8. Oh, Hablaron del leak de Sonic Frontiers. Sí, sí, ya, puta, ya, no importa. Pero mira, te explico, Is8 es un juego muy pulento. Edición de Play5 creo que no tiene nada específicamente en, en materia de juego más de lo que sabía la versión de Play4, y la misma versión que estaba en PC. Pero es un muy buen juego y las bandas sonoras maravilloso. Así que yo no asumo que la gente que ve este programa tampoco no tiene Play 5, pero si tienen y no han jugado Is y lo quieren jugar en, en una. quieren jugar un excelente juego, jueguen este. Háganme caso. Sí. No, sé cómo, no sé cómo el que yo le he dicho como mil veces juegue en porque... <risa> <risa> <risa> Ya y lo también, vamos a jugar, ya lo vamos a jugar. Te lo juro, sí, te lo juro. La prometo, te lo juro, te lo juro que si tenéis que jugar un IS, porque si, eh, el hecho de que exististe el IS 8 implica que hay. Otros 7 is para atrás. Y créeme, hay más de 7. Pero si tienen que jugar uno, jueguen este. Sí. Bueno, ya. Ok. Sí. En efecto. Bueno, Eso. y quedaría la última noticia, Metaru, que es la de Ubisoft. Ah, pero excelente. Me alegro que me hayan dejado la noticia más. <risa> <risa> me dejé la más corneta. Porque la más corneta, yo creo que eran todas casi todas las que estaban antes menos de Sony Frontes. Que mañana el cine... Habrá triunfado. En otro habrá triunfado. Okay. No voy a volver a hablar de eso porque ya lo hablaron. Pero sí, hay un rumor. Un rumor gracias a los dataminers. Eh, gracias a toda la gente que está bien involucrada en el tema de, de ver por debajo de la mesa. Que habla de que Ubisoft volvería a Steam. Oh. Que Uplay, bueno, que es una plataforma que hasta donde yo sé han estado a la baja. Eh, estaría volviendo a Steam. Claro, que, creo que de hecho se habían salido precisamente por la compatibilidad con Uplay. Exactamente, exactamente. Y una de las razones por las cuales está se está hablando de que podría volver a Steam es por el hecho de que un... habrían tres juegos que ya podrían volver, o sea, habrían dos juegos que podrían estar volviendo. Primero, Valhalla, Assassin's Creed Valhalla y Mirage. Sí. Ya yeah. ¿Te das cuenta? Sí, sí Y es una de las razones es que Una de las razones para eso Es que Bueno, aparte por temas de compatibilidad De Uplay Que se descormete Todo el asunto Es porque eh, el, el trato que tenía Ubisoft Con Epic Games Estaría terminando Mmm Claro yo... Ubisoft volver a Steam Ya yeah. Y, a, y aparte que digamos que todos los grandes hits de PlayStation están eventualmente llegando a Steam últimamente. Es como que es parte del, del nuevo modelo de negocios que se está imponiendo. Sí. Eh, igual ahí eh, hay algunos juegos que se están conectando también con Epic Games por parte de PlayStation. Sí. Sí, pero, pero, sí. pero, pero sí. Esa puede ser una de las causas. Y también de que con Uplay, con todos los problemas, también está, le debe estar saliendo más caro mantenerlo. Claro. Y, o sea, es que, bueno, una de las razones por las cuales la gente critica un poco, bueno, un poco, hace bastante vocal con respecto a lo que son los lanzamientos en la Epic Game Store, mm -hmm. es que literalmente la cantidad de gente que llega a jugar los juegos es muy baja. Ah, sí, esto, te cacho. mucha gente eh, hemos hablado en el pasado de que la Epic Games Store es un hoyo negro de marketing hay mm. gente que dicen entera sí. de que el juego ha salido por salir en esa plataforma exclusivamente, independiente de como la aprehensión la que tiene la gente con respecto a Epic Games y todo el asunto pero mm. principalmente por el hecho de que en realidad hace muy poco ruido que un juego salga, un juego grande salga en Epic Games mm. claro y hace más ruido cuando finalmente, de hecho hace más ruido cuando el juego finalmente sale de la Epic Games y se estrena en Steam. Claro, correcto. Entonces, y eso ni siquiera estamos hablando de los tratos de exclusividad, sino que eh, el tema va principalmente en que, bueno, Steam es una plataforma gigantesca. Ya sí. como el estándar. Sí. No sé. No, sí, por eso sí. A Epic Games le va a costar mucho generar un, un séquito de usuarios... Que Steam lo ha generado por, no sé, 15 años. No sé, mira, la verdad. Si esto está pasando, no me extrañaría que pasara exactamente lo mismo con Square Enix. Sí, o como pasó ah, sí, con, claro. con el Electronic Arts, que mató finalmente el, el Origin. Sí, ¿cachai? Entonces, sí. es como. El problema no es, a diferencia de los sistemas de... Bueno, es que es casi paralelo a lo que está pasando con los sistemas de suscripción eh, de contenido, de, de video. Que al final, eh, no es un tema de que existan muchos servicios, sino que eh, el contenido que entreguen valga la pena. Claro. Okay. Por ejemplo, perdón que lo diga de este modo, pero por ejemplo, mucha gente se suscribió a Paramount Plus para ver la serie de Halo. Y la serie lo terminó siendo un desastre, mm. sí claro. Pero lo, afortunadamente lo vieron solamente durante el mes de prueba. Entonces después de ese mes de prueba no volvieron. Claro. está ahí? Movistar tiene un sistema de suscripción y ¿por qué tiene Movistar <risa> un sistema de suscripción de? Steam? <risa> no sé. Vaya, vaya uno a saber. Mm. Pero en bueno. Fin. En fin. Esas son las noticias. Me alegro que hayamos compartido durante todo este tiempo. <risa> recuerden, recuerden seguirnos en las redes de Pagua. Recuerden que se viene el año. Ñoño... Sí. Sí, sí, se sí. nos viene el año este sábado. Nos vemos allá o no? Sí, nos vemos sí, okay. nosotros tres allá. Nosotros sí, somos oye. allá. Sí. oye, oye, me están preguntando en el chat ahí de, de, de Twitch cuál es mi expectativa de Sonic Frontier. Y literalmente el telecam me dijo si podía venir mañana a mi casa a jugarlo. No, no, <risa> lo pre Yo no lo preordené. Yo no lo preordené. Pero lo voy a comprar mañana. Se abre. Mira, dato, el dato rosa de hoy día: Sonic Frontier se libera mañana, martes, a las 2 de, 2 de la tarde, hora de Chile, en Steam. De ahí, ahí, ahí en la cola. Ahí. Así que si no lo han pirateado. No se han spoileado y al igual que yo van completamente ciega. No esperen que haga un stream de ellos porque no lo voy a hacer. Pero sí, yo sé que la gente se lo ha supuestamente el tiempo de juego. De gente que ha estado jugando, se lo jugó en el fin de semana y no terminó. Yo no mm. espero lograr eso. Es claro. una persona que se va a tomar todo el tiempo del mundo. Mira, el Zelda, el Breath of the Wild, me demoré 90 horas en terminármelo <risas> en la primera reunión y después no lo jugué nunca más y no les cejé el 100%. Mira, ¿eh? perfecto. Así que, eso. ahora, ¿qué expectativas tengo yo del juego? De los comentarios que han salido de todo lo que ha dicho la gente, no sé si hablaron ustedes de los reviews que vieron, pero todo apunta de que está entre, entre un 7 y un 8. Dependiendo de qué tan. qué tan, eh, ¿Cuáles son tus propias expectativas del juego? Ya, claro. Porque si tú lo vas a comparar con, el, con por ejemplo, Sonic Frontiers, es un 10. Sí, sí, claro. No, ¿cómo, el... se llama el... ¿cómo se llama ese? El anterior fue. El de Sonic Frontiers. No, este es Sonic Frontiers. Perdón, el Sonic Forces. Ya. Eso. se lo voy a comparar con Sonic Forces, sí. es un 11. <risa> Exactamente. O es un 11, Chubula, entonces. <risa> muy bien, muy bien. Así que, si lo van a comparar con el resto de la franquicia, puta, ahí es complicado porque uh -huh. todo el mundo tiene su favorito y todos juegan los juegos de distinta manera, ¿cachai? Yo lo único claro. que sé es que... Bueno, Teregan, no sé si me puedo ver ahí, pero la música promete muchísimo. Muchísimo. Hubieron dos documentales que sacaron donde literalmente mostraron cómo se compuso y cómo se, se gestionó la música de Sonic Frontier. Eh, uh -huh. Creo que las Cyber Stage tienen como casi cuatro horas continuas de música. Uh -huh. Los remixes que estuvo liberando Tani hace poco, y es como... Sí. Oh. Y más encima va a salir todo en Spotify, se supone. Así eh... Bueno, es que esa es como la movida que ha hecho Sega hace bastante rato de publicar todo. Va a salir en vinilo. ¡Ay, oh, qué delicia! Va a salir qué toda la música delicia. Antes, día uno en vinilo. Bueno. Que, entonces, muy bien. Entonces, sí, es cierto. So, eh, Sega tiene. Bueno, ahí vamos, eh, yo venía güeyando como ya tres meses. <risa> toda, todo el juego. Mañana, el día. Mañana ve, en la cancha se ven los gallos. Yo pienso que de verdad va a estar. Va a ser una buena experiencia. Todo apunta que va a ser una buena experiencia. Los reviews dicen eso, la gente que lo jugó antes dice eso, ¿cachai? Dicen que no va a ser el gran triunfo que ahora sí, que sí, la pulenta imprimir final final, pero de que no es un mal juego, no es un mal juego. ya A menos perfecto. que vayas literalmente con la intención de que no te gusta. Claro. Es bueno. Bueno, bueno, perfecto. Ahí al, entonces a, a esperar el, a que esté disponible el juego para... Ponerle en las manos a darle play a YouTube <risa> para ver cómo el juego <risa> por mi parte. Pero espero que sea como lo están indicando. Sí. Bueno. Y bueno, creo que con eso cerramos. Sí, con eso cerramos. Sí. Y que... ya vamos ah, Ya. ¿Cómo estamos por el niño de parte? Ahora ¿no, el año de parte y estamos listos. Estamos listos. Nos vemos sábado. Nos vemos el sábado. Sí, sí. Nos vemos el allá, <risa> ya, pues. Sí. Así que recuerden, este sábado en, en el Teatro teatro Cariola. Cariola y las entradas por ecopass.cl, por si desean asistir. Quedan poquitas, así que asegúrense, chicos. ¿Tú vas a Cancha o...? Cancha. ¿Cancha? Sí. Ya. Crack. Ya, el el otra vez, vez. la otra vez está ahí en, en palco, por eso pregunto. Sí, no, pero estas son muchas horas para estar en palco, <ríe> y los palcos ahí oh. son como maletas. Y hay mucho... Ahora vamos a estar sentados cómodos, con agüita y con aire. Y viene el servicio a la, a, al asiento. No, yo estoy del público yo estoy... Yo estoy de la calle, <risa> de la calle. <risa> En fin. No, es que ya sí se disfruta así, pero... Sigo sí, hay que bailar. Son seis horas. Son seis horas. Levántate, papito. Claro. <risa> Sí, hay que llevar, oye, si me me escucha, Fanny. hay que llevar las linternas, yo no sé cómo está el, el, el escenario, listo, vas a andar con las linternas ahí, de para para. Uh, lo único que sé es que no puedo ser feliz sin sí, sus besos, sí, a la oh. besos a la Ya, en fin, muy bien. Pato, los sonores. Los honores. Antes de dar cierre oficial... Quiero dejar algunas notitas editoriales Entre ellas tenemos disponibles las reseñas De eh, Uncharted De Sackboy para PC Y de God of War para Play 5 Muchas gracias a PlayStation por habernos dado la oportunidad De probar los títulos Yo no jugué God of War Pero <risa> uno de los chicos pudo jugarlo Y lo disfrutó bastante Así que ahí pueden ver las impresiones del juego Y también por parte de Kingston Nos llegó la posibilidad de reseñar Estas memorias Oh. Eh, Fury. Que son RGB. Vamos a estar sacando fotitos y vamos a estar haciendo algunas pruebas para ver cómo están. Pero de por sí agradecemos la oportunidad a Kingston. Gracias, Kingston. Kingston. Y con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza. Muchas <risa> gracias a todos los que se dieron una vueltita por el streaming. Recuerden que estamos saliendo los días lunes. Ahora sí que sí. A card de las 8 de la noche en Twitch y nos pueden ver en YouTube nuevamente con los capítulos diferido. anteriores, eh, nos pueden ubicar como arroba Paguacl porque ahora YouTube habilitó esa posibilidad, nos pueden encontrar como youtube.com slash arroba cl y en redes sociales nos pueden encontrar como Paguacl o Paguacl dependiendo de la red social, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Excelente. Y obviamente. Ah, eh, tuyo, tuyo. Eh, y obviamente eh, pueden visitar nuestro sitio www.pago.cl donde podrán encontrar todo el contenido que nosotros revisamos, sean de reseñas, artículos, noticias, de videojuegos, de cine, de música, de eventos y mucho más. Ahora sí, chicos, sus redes. Arroba Tenegan en todos lados. Arroba en todos lados. Espera, déjame poner la cámara para la que era al Tenegan. ¡No! <risa> Ya lo ah, va a intentar también. Ah, ah. Con, la, con las dos barritas de ahí, VR que ahí, tengo. Ahí sí, ahí sí. Eh, estamos íntegro. Yeah. Eh, finalmente. Rápido, rápido. Rápido, rápido. El ya Listo. Ahora voy a volver ah, a... Poco. chicos. Nos estamos viendo la, la próxima semana. Haremos lo posible para hacerlo presencial antes de que se vaya TNT de nuevo a los Plus. Por favor. Sí, Mañana sí. el Telegan en mi casa cuando son fue mi hermano. Ahí espera. Yeah. ahí, ahí, ahí. ahí. ahí. <risa> <con el, risa> arriba abajo. Ahí con el Sonic campeón. Chau. Ya, nos hemos visto la próxima semana. No chau, chau. Chau.